Vale. Bueno, vamos a hacer un, un taller de lo que es una ecografía abdominal. Vamos a ver el protocolo, los cortes, los planos ecográficos y vamos a intentar diferenciar las estructuras, ¿vale? Para esto cogemos una sonda convex que tiene menos profundidad que la lineal, como ya sabemos, ¿vale? Y empezamos. Siempre empiezo en mi protocolo, cuando yo trabajo, con lóbulo hepático izquierdo, ¿vale? con un corte transversal sussifoideo. Empezamos a hacer el barrido, vemos hasta que lo perdemos en mento 2, en mento 3, y comprobamos que no haya doble vía. Primero vemos que no hay lesiones ocupantes de espacio, ninguna aloe. Vemos barriendo bien, despacio, la angulación es corta, vemos los bordes, son regulares, ...y comprobamos la doble vía... ...en armónico se ve muy bien... ...¿vale?... ...hay una vía, no es doble... ...si no veríamos un doble tubo... ...en paralelo... ...los dos vasitos... ...que serían estos de aquí... ...¿vale?... Solo vemos uno... ...por lo que la vía es normal... ...es una rama portal... ...¿vale?... ...luego cambiamos a longitudinal... ...vemos el doble caudado... ...hacemos un barrido igual... ...pero con un corte transversal... ...tenemos comida en estómago, mucho gas... ...porque es después de comer... ...y entonces tenemos comida y gas... ...pero no pasa nada porque ella es súper ecogénica... ...y entonces lo vemos estupendo, ¿vale?... ...haríamos un barrido así... ...en longitudinal... ...para ver que no se nos escape ninguna lesión... ...súper importante cuando rastreamos hígado, ¿vale?... ...vale... ...vemos que está todo bien... Vemos los vasos portales, como sabemos son las paredes de, de los vasos portales de porta, son hiperecogénicos, no como los de la cava, que no brillan tanto, ¿vale? quitamos armónicos, esto va a gusto del, del ecografista, ¿vale? nos vamos al óvulo hepático derecho. ...seguimos en transversal... ...pero esta vez me voy a ir un poquito subcostal... ...y vamos a hacer un corte oblicuo... ...vale, vamos a ir hacia arriba... ...aumentamos un poquito ganancia... ...coge aire... ...la señora, al coger aire... ...en este caso la chica porque es muy joven y muy guapa... ...vale, nos ayuda... ...a sacar el plano que queremos... ...a sacar la estructura, ¿vale?... ...aquí vemos todos los bordes hepáticos... ...que están perfectamente, no son irregulares... Porque estamos viendo una ecografía abdominal normal, ¿vale? Como sería con ausencia de patología, ¿vale? Seguimos el barrido ya perdemos el, la estructura en este corte. Volvemos un poquito más sifoideo volvemos a hacer otro rastreíto en oblicuo, ¿vale? Seguimos viendo que no hay nada. Muy bien. Luego tenemos los cortes entre costillas. ¿Vale? intercostales, aquí vemos cómo sale porta, lo vemos aquí, ¿vale? en la parte iliar. y seguimos rastreando estructura, vamos metiéndonos entre las costillas, vamos saltando, veis aquí el hueso como molesta, entonces lo que hacemos es meternos entre las costillas para seguir viendo parénquima hepático, sube el brazo hacia arriba ella puede subir el brazo para no molestarle tú a ella ni ella a nosotros, ¿vale? Seguimos viendo ahí hasta el bordecito, todo lo que se pueda, ¿eh? Todo el parénquima bien rastreado, vamos doblando el ángulo de la sonda, comprobando que no aparece ninguna lesión. Los bordes están perfectamente regulares, ¿vale? Muy bien. En principio habríamos rastreado todo el hígado, ¿vale? En cortes longitudinales, en cortes oblicuos, ¿vale? Vamos a ver porta, ¿vale? Ahí la tenemos a la entrada cuando se convierte en esplénica, ¿ok? Y si nos vamos a un cortecito un poco más oblicuo, la vamos a ver en la fase ilia, o sea, uy, en la fase... ...a la salida, ¿vale?, en, la, en el hilio hepático... ...que es lo que nos interesa, para ver que no haya... ...ninguna adenopatía, que, ¿vale?, que no haya ninguna cosita extraña... ...alrededor de la puerta, coge aire... ...vale, vale ¿veis?, la tenemos aquí... ...aquí haríamos una medición, mediríamos la puerta... La porta se mide sin coger pared, ¿vale? Hasta 13 centímetros sería normal, hacia unos 13 centímetros, ¿vale? En, este, en su caso es 11, pues estupendo, ¿vale? Haríamos la imagen, ¿vale? Muy bien. A veces hay que medir velocidad portal, pero eso ya es cuando nos sospechamos una hipertensión portal. Vale, nos vamos a ver vesícula ahora, ¿vale? Aquí hemos comido, entonces es justo ahora la hora de después de comer, entonces la chica al comer, pues, la vesícula en principio empieza a vaciar y no la vamos a ver tan llena como nos gustaría. ¿eh? Vale, coge aire. Mirad, ¿veis? Este es el estómago, ella venimos de comer, ¿vale? Entonces tiene mucho contenido, en principio esta preparación no sería una buena preparación. La señora tendría que estar seis horas en ayunas sin comer y sin beber. ¿vale? En este caso, pues vamos a intentar evitar todos los artefactos que nos hace la comida, el gas, etcétera. ¿vale? Coge aire. Vale, y aquí aparece vesícula. ¿Veis? Aquí hay. El aire que tenemos, que viene de estómago, lo tenemos que bordear un poquito para evitarlo y ya está. Ella tiene una vesícula eh, plegadita, que no pasa nada, porque es una, es una variante, se ve así y es, es normal, no hay problema. ¿Vale? Vamos a bordear para intentarla ver que las paredes no están, no están con ningún problema, no tenemos en su interior nada. No hay ningún polipito, no hay ninguna piedra, que es lo que hacemos cuando rastreamos vesícula. ¿Vale? Vamos dándole vuelta, vamos a intentar la ver en axial. ¿Veis? La tiene plegada. No, pero no pasa nada, se estudia de todas maneras. Se va angulando la sonda, la estamos viendo desde un corte oblicuo, en este caso, y la pared está limpia y sin ningún problema haríamos eh, dos imágenes, ¿vale?, partiríamos en dual. Vamos a intentar cogerla en un corte más transversal, que el estómago nos molesta un poquito, ¿vale? Yo, en mi caso, haría estas dos fotos, ¿vale? La vesícula también se puede medir el diámetro para ver que es un volumen normal, ¿vale? Cuando la señora está en ayunas, cuando no ha bebido, cuando no ha comido, para ver si el vaciado es normal, ¿vale? Si viéramos alguna cosita dentro del, de la vesícula, alguna imagen hiperecoica o o un poquito de lo que llamamos barro biliar, ¿vale? que son imágenes hiperecogénicas, pues eh, tomaríamos medidas y si viéramos alguna litiasis o alguna alguna imagen que nos llamara la atención. Vale. Nos vamos a intentar ver... colédoco. ¿vale? El colédoco lo rastreamos y lo medimos. ¿vale? El colédoco tenemos que ver que no está dilatado, cuando es normal, en principio, eh, se ve muy pequeñito, no, no hay ningún problema con él, ¿vale? Si fuera patológico, lo veríamos eh, con un diámetro grande. Entonces, en principio, ella se ve muy bien, como es muy ecogénica, ahora lo estamos viendo en axial, ¿vale? Entonces, lo vemos redondeado, muy pequeñito, que entra por cabeza de páncreas, ¿vale? Para medirlo, vamos a hacer un corte en longitudinal. A ver si lo podemos coger. Porque, ¿veis? Me molesta el, el tema de la comida y, de, y del estómago, ¿vale? Esto se lo digo siempre a los alumnos. Cuando tengan alguna duda de si lo que están viendo es colédoco o vaso, pues ponemos Doppler y... a ver nos damos cuenta de si tiene flujo o no, ¿vale? El colédoco nunca te va a dar flujo. Uy, perdón. Ahora, ¿vale? Entonces, en principio, me gustaría coger el corte que me gusta a mí en paralelo a, a Porta, pero eh, me está costando un poquito. A ver si puedo, así. Vale. Antes lo hemos visto bien, que estaba para medir, mirad, a ver si os puedo enseñar lo que quiero, no respires ahora, vale, mirad, veis, vale, esto lo hago así para que lo veáis mejor, yo no le meto el Doppler cuando vemos el, el, el colédoco, ok, y lo mediríamos aquí, vale, 0,3, no está dilatado, está perfecto, pues, ...continuaríamos... ...¿vale?... ...y luego lo vemos aquí... ...que también se puede medir... ...en un corte transversal... ...a ver si conseguimos aquí... ...mirad... ...a ver... ...en imágenes... Y ...no me acuerdo cómo era esto... ...bueno, os lo señalo con... con, con esto, ¿vale?... ...sería esto de aquí... ¿Vale? También lo podríamos medir aquí, ¿vale? ¿Veis? 0,3, ¿ok? Está pequeñito porque es normal, si fuera patológico lo veríamos con un grosor amplio y entonces deberíamos buscar dónde está la obstrucción o si hay alguna litiasis que hace que se dilate, ¿vale? Seguramente vendría por alguna piedrecita de vesícula o lo que sea. Tendríamos que hacer el recorrido entero y rastrearlo bien para no dejarnos nada, ¿Vale? ...vale, vámonos con el páncreas... ...vamos a ver, el páncreas... ...es esta estructura de aquí... ...mirad... ...uy... ...es que quiero la flechita... ...pero no, no, sé, no me acuerdo cómo se ponía... ...en este ecógrafo... ...vale... ...mirad, es esta estructura de aquí... Aquí tendríamos cabeza, ¿vale? Viene por aquí, cuerpo y cola hasta aquí, ¿vale? Digamos que sería esto en forma de gusanito, ¿vale? Esto de aquí. Entonces, súper importante también hacer un buen rastreo del páncreas para ver que no hay dentro ninguna lesión, ninguna, ninguna loe eh, anecoica, ¿Vale? o sea, ningún quistecito, que esté todo limpito, ¿vale? Aquí lo estamos viendo en un corte transversal, ¿vale? El corte longitudinal del páncreas es ideal para ver cola, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que volvemos a lo mismo de antes, como no estamos eh, con la preparación adecuada, pues bueno, nos encontramos que hay un poquito de gas, pero no pasa nada, se ve bastante bien. Aquí estaríamos viendo cola, ¿no? ¿Veis? Aquí estamos en transversal, cambio, nos vamos a longitudinal y exploramos la cola, que en su caso se ve bastante bien, ¿no? Vale, yo cuando hago eh, abdomen cojo imágenes en transversal y en longitudinal, ¿vale? En su caso, como es muy ecogénica y se ve bastante bien, a ver en armónico. Mirad, en armónico aún lo veis mejor. ¿Vale? Mira. Sería todo lo hiperecogénico de aquí. Esto sería el parenquima pancreático. ¿okay? Entra la porta, que es esto de aquí, se convierte en la esplénica. Aquí veríamos, esto de aquí es la arteria mesentérica superior y esto sería la aorta abdominal que ahora veremos cómo hacemos el rastreo de la aorta, vale, el recorrido aórtico, para descartar aneurismas y, y este tipo de, de cosas. Vale. Estamos viendo que todo va bien, todos los vasos bien. Vale, y ya que estamos aquí, como el barrido abdominal se hace desde el espacio subsifoideo, que es la parte... desde Empezamos a verla en corte axial vale, hasta... ...que se nos divida en las ilíacas, ¿vale? En las arterias ilíacas. Entonces, nos vamos por aquí, la estamos viendo, ¿vale? Bajamos despacio, vemos que las paredes siguen regulares... ...sigue todo, hasta que la vemos en doble, ¿lo veis? ¿Cómo sale? Se convierte en dos, ¿vale? Hasta ahí haríamos el rastreo de la aorta abdominal... ¿Vale? Este sería el corte en longitudinal. La veríamos. Desde aquí arriba, ¿vale? bajaríamos, bajaríamos y ahí ya se estrecharía un poquito y pasaríamos a las ilíacas. Vale, pues eh, como es normal, podemos continuar. ¿Vale? Ya hemos rastreado hígado, cortes, eh, recordemos, axiales, longitudinales, oblicuos, costales. Vale, vamos a ver cava, que la tenemos aquí, ¿vale? Coge aire, hay una imagen que a mí me gusta mucho sacar y que además en los protocolos de abdomen a mí me, siempre me han dicho que la saque, ¿vale? Que son las suprahipáticas, lo que pasa que, a ver, bueno aquí, a ver si la consigo parar aquí, lo vemos... No. ¿Listo? Bueno, aquí tendríamos la media, ¿vale? La medial. Aquí tendríamos la izquierda, la suprapática izquierda y la derecha. ¿Vale? Que también está perfecta. Porque es que esta chica está sanísima. ¿Vale? Está todo bien. Bueno nos vamos al lado izquierdo del paciente... ...para explorar bazo... ...¿vale?... ...también vamos a coger... ...lo vamos a explorar en un corte eh, longitudinal... ...lo vamos a ver en transversal... ...¿vale?... ...desde un... ...desde la, ...desde el lado izquierdo... ...coge aire... ...vamos a quitar el armónico... ...vale... ...tenemos aquí... ...este sería bazo... ...¿vale?... ...vamos a intentar... ...darle un poquito... ...ahí... ...o quitarle algo de... ...vale... ...respira... ...vamos a recordar que hay que dejarla respirar... ...porque a veces le decimos que no respire... ...y se nos ahoga... ...¿vale?... ...la dejamos descansar un poquito... ...vamos a coger aire... ...¿vale?... ...y buscamos... ...vale... la longitud, ¿vale? Y entonces la, lo tenemos eh, pegadito a riñón izquierdo y haríamos una medición en su diámetro mayor, ¿vale? Mediríamos hasta aquí, ¿ok? 10 hasta 13 no habría ningún problema, ¿vale? A partir de 13 pues ya se considera esplenomegalia. ¿Vale? Haríamos la medición, haríamos, tomaríamos la imagen. En un corte transversal... ¿Veis? Esto es lo que os digo de la preparación, ¿vale? Que, claro, no tenemos al... Lo que pasa es que la suerte es que ella es súper ecogénica y entonces tampoco tenemos ningún problema. A veces el bazo sí que nos da problemas entre costillas, el ángulo esplénico, que tiene, suele tener bastante gas. Entonces, a veces el, el acceso al bazo es, es difícil de visualizar en gente a lo mejor con, con mucho peso, o lo que sea. Entonces, tenemos que ir bordeando, simplemente buscando el ángulo que nos permita ver. ¿Vale? Entonces esto sería en un corte eh, transversal. La imagen es muy parecida al longitudinal, pero parece que está como en espejo. ¿eh? ¿Vale? Hemos rastreado, ahora volvemos al longitudinal. ¿Vale? Haciendo un, un rastreo, viendo que no hay ningún problema, que no tenemos ninguna lesión. Y ya que estamos, pues bueno... Hacemos un pequeño barrido del riñón izquierdo. ¿vale? Vemos cortical. Comparamos la ecogenicidad, que tampoco... Y vemos que no, que no hay problema. ¿vale? Vale. Hablando de la ecogenicidad en la ecografía abdominal, cuando vemos riñón derecho, lo que vamos a, a coger siempre es un corte, coge aire, donde vamos a coger la imagen, a ver si nos deja el gas, dime, dime, vale, perfecto, vale, vamos a coger el riñón derecho en longitudinal, no estamos sacando eh, entero porque está ahí la barrera del gas, pero... Necesitamos, a ver que respire un poquito, vale. Necesitamos siempre hacer la comparativa de la ecogenicidad entre la corteza renal y el parénquima hepático, ¿vale? Tenemos que ver que es isoecoico, o sea, la, la diferencia de ecogenicidad del hígado con la corteza renal tiene que ser muy poca, tiene que ser muy parecida, ¿vale? En este caso es isoecoica porque es que tiene el mismo la misma ecogenicidad, el mismo nivel de gris, pero, a veces, cuando hay un, un hígado que, por ejemplo, hacemos un control de abdomen por una steatosis o, o por este tipo de patología, que es la grasa hepática, pues lo que pasa es que el hígado lo vemos con una ecogenicidad mayor, está como más hiperecogénico que la corteza eh, renal. Para nosotros, la normalidad sería esta, que fuera isoecoico o un pelín más hipoecogénica, la corteza renal, pero poco tiene que ser bastante similar, por eso siempre en un protocolo abdominal tenemos este corte, ¿eh? que es la comparativa de las dos ecogenicidades, para comprobar que no hay eh, ningún problema con el parénquima hepático, vale, coge aire y lo hacemos con un corte longitudinal, en este caso oblicuo, ¿eh? vale, que es como hacemos para medir riñón, Aquí, ¿qué pasa? Lo que os he comentado antes, ¿vale? Que como hemos comido mucho y hemos estado pues, pegándonos el atracón, pues es lo que pasa, ¿no? Que ahora tenemos ahí pues, bastante gas también, contenido en estómago, ¿vale? Y hay que recordar que esta no sería la, la preparación adecuada para la ecografía abdominal. ¿eh? En su caso, eh, la vesícula todavía no ha vaciado porque acabamos de, de venir, y, ...y todavía la vemos bien... ...pero en principio si pasara un rato... ...pues estaría vacía y no la veríamos... ...por eso el paciente siempre está en ayunas... ...coge aire... ...vale... ...volvemos a ver bordes hepáticos... ...que están sin problema... ...siempre rastreando muy despacio... ...y tranquilamente todo el parénquima hepático... ...para ver que no tenemos lesión... Ya hemos visto también antes cuando hemos explorado porta el ilio, que no había adenopatías, coledoco normal, que lo tenemos aquí, ¿vale? No está dilatado, todo estupendo, no hay obstrucción, ahí lo vemos en longitudinal, vale como entra cabeza del páncreas, páncreas libre rastreo de la aorta, perfecto, hasta llegar a arterias ilíacas. Tampoco hay ningún problema. Cuando sacamos, por ejemplo, la, la imagen en transversal del páncreas, que en su caso se ve súper bien, ¿vale? Tenemos aquí cabeza, cuerpo, cola. Vemos vena esplénica, arteria mesentérica superior, aorta abdominal, ¿vale? Y ya vemos que la aorta a este nivel, tiene un calibre bien, con unas paredes eh, que no están engrosadas, que no hay calcio, que no están calcificadas... ¿vale? Todo lo que nos llamara la atención, tendríamos que sacarlo en imagen. Bueno, aquí ya sí que vemos los en, en el riñón izquierdo, que suele ser el de más difícil acceso, en este caso estamos viendo los dos polos, tanto el superior como el inferior, y lo estamos viendo fenomenal, ¿vale? ¿Veis? Y lo que os comentaba de la ecogenicidad, que en este caso sí que es un poquito más hipoecoica que el parenquima del esplénico, pero que es normal, ¿vale? En este caso, esto sería normal, ¿vale? Y bueno, sería una ecografía totalmente normal, coge aire... habríamos hecho imágenes como hemos dicho antes en, en transversal, en longitudinal y hubiéramos medido todos los diámetros de las estructuras que os he mencionado y ya acabaríamos la ecografía. Hemos comprobado también la doble vía, que está bien. Y bueno, en este caso ya hubiéramos acabado la ecografía, hubiéramos visto todas las estructuras y, y sería totalmente normal, guardaríamos imágenes, las pasaríamos al archivo digital y se habría terminado. La paciente se limpia, se recoge y nos vamos. ¿vale?